Una camarita, no, no. Un, volcán. un volcán. A ver, tu tachi. Bueno, eh, eh, dificultades. Uh. Ah, tú lo separaste así. Uh. A ponerte juntamente todo. Y bueno, uh. dificultades uh. por tu uh. awesome. La <laughs> awesome Awesome. Packing awesome. ¿Te, te, te, te dolió mucho? No. El tatuador voló ¿Ah, fuiste otro? Sí. Tengo frío. Un chabón que vive a la vuelta de mi casa. Me tatuó ahí. Sí. Y sí, genio, sí, lo, perfecto ¿Qué que verlo bien? Además, re prolijo Y no me dolió nada Muy lindo el, es, eh, el Además, que bien que pudo seguir Lo que había Sí, sí, sí, sí. Es re pior. Sí, sí, sí. Don't care what the world. Uy, cómo me gusta, ven. Y esa partecita ahí, te esos te cositos te de ahí Y termina La ahí La colita, me encanta sí, Estas cositas acá Sí, Ay, mal Hola, Cap. Cap and alchemicos. ¿Viste como invento? ¿Qué qué? ¿Cómo invento? Mm. ¿Quién está ahí? A ver. No estoy acá. ¿no? Música, música, música. Risa, maestro. Thank you, girl. para que no, la mira, mira, mira, mira, ahí no, ¿Qué te no, Bueno. no, no, no, no, no, no, no, no, Ay, mira qué prolijo, todo. ¿Y el sí, fui volví. Aquí está mi y volví. Y dije me tendría que haber llegado a Copro para ir. Sí, sí, sí, sí, la Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Es muy linda, tú dices. Viste que es recomoda. Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde están nuestros hands solo? No, ¿cómo me hicieron esta camarita? Bro? Hola, ¿cómo estás? Acá en la, la aula de acá. Uh, buenísimo. ¿En dónde? Ir? Hola, está firmando Está ah, Pablo uh -huh. Lemán. Vamos a ver una, va a ah, una charla. Bueno, y es un artista contemporáneo. ¿Está y... Quieren ir? <risa> ¿Quieren ir? Ahora, Ahora vamos. ¿Hasta que no venga Mario? Sí, sí, después lo tenemos a Mario. Yo sí, tengo sí, un hambre. Chicas. ¿Quieren aprovechar la... No, va a dar una... Me va a dar una clase especial un artista. Sí, sí, se escucha. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. No, pero no corre el tiempo. Cosa sí. Ah, sí. Es extraña, pero va todo de parejo. ¿Qué se trabó? ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Oh! mira, Mira, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Me picó una vez en el ojo. ¡Alergia! ¡Alergia! <risa> Dale, ponen play. <coughs> ¡No! <risa> ¡Re tipo para... ¿Cómo se llama? El, ¡Hola! El, el, el, ¡Hola! El green, ¡Hola! ¡Bik Vaporú! No ¡Estoy respeada! a pico Big Vaporú! <risa> Me curé. Igual, ahí es. Hola Loni. Loni. Vení. Ay, no, qué óptimo que sos. ¡Ay, venía acá, vení acá! Vení, mira tenemos calúa. Loni. Al ojo de la cámara. Reloj. No. Uy, mirá ahí. <risa> es un viejo. Eh. Igual, ahí. Soy un viejo. Lástima que no puedes cambiar de efecto en el momento. Claro. Me voy a tragar algo. Uh -huh. Qué boludo. Mira. Creo que me siento mal. Uh -huh. Qué miedo.